amigo, amiga, Craniana, ¿cómo estás? Vamos a empezar la semana, tenemos muy buenas noticias para ti que las verá en este momento, Leo. ¿Qué tal cómo estás? Qué bueno que nos acompañas del otro lado del cristal. Fíjate que estamos muy contentos, no, estamos bien felices, por fin terminamos de grabar el, el, el disco de Cranion. Ya sí, el nuevo disco de Cranion llamado El Despertar. All right. Y y pues nada, ya, ya falta poco para que, para que lo puedan escuchar, ¿no? Sí, falta postproducción, ¿no? Ajá, estamos en la, en la post, ahí estamos haciendo la mezclita, ¿verdad? Y luego se va a ir a, a masterizar a un lugar que ya después les contaremos dónde va a ser, que está bien chido. Quisiera invitarlos también, ¿no? Aparte, invita, no, ¿no? Invita, Quisiera invitarlos a que nos acompañen el día 24 de noviembre a las 4, 4 de, de la, la tarde, tarde. Eso, 4, sí. 4 de la tarde en el McCarthy de Nápoles ahí vamos a estar tocando con eh, este nuevo disco y va a haber unas sorpresotas así que estén pendientes algo bien importante, entrada libre así que pues va a estar bien chido, ahí los esperamos y antes de despedirnos quisiéramos mandar unos saludos especiales para. Este, pues mira, vamos a mandarle saludos a Chanicte Palacios Prieto. All right. Que nos sigue desde Veracruz. All right, venga, qué bonito nombre, ¿no? Sí, sí, un nombre así como que es este. Como es, li... es Maya. Es Maya, ¿no? Maya sí, como claro. Maya, sí, está chido. Sí, a Javier de Argentina que se fue a vivir con Rosa de España. ¡Ah, oh, tía! Sí, ¡Mata, a Venga. Al buen Eric Martínez de, de Chihuahua. Sí. Saludos sí, a Eric. Eric. como siempre un abrazote. Sí. Y a Alberto MG de Aguascalientes. Okay. Perfecto, pues complacidos están. Ahí están sus saludotes craneanos. Y espero que se las sigan pasando bien chido. Nosotros somos cráneo en el poder del rock. Y nos vemos en la que sirve. Pórtense mal, cuídense bien. <risa> <risa> <risa> no, es como muy buen baterista.